Bienvenidos al nuevo curso. Bienvenidos a la vila. El gato cotilla es el nuevo informativo sobre todo lo que pasa en la vila. Para empezar, el inventario. El inventario es un proceso que se lleva a cabo a principio de curso para controlar que el piso esté en orden, es decir, que no haya nada roto o en mal funcionamiento. Si es así, tenéis que comunicarlo a la oficina y el personal de mantenimiento os lo solucionará gratuitamente. ¿Sabías que hay tres puntos de recogida de residuos en la vila? Uno en la vila 2, al lado de la oficina, otro entre la vila norte y la vila sur, y el tercero al, al lado de la rotonda. Además, hay un punto de recogida especial para ropa, aceite y pilas. Recordamos a los más vagos que dejar la basura en la puerta de casa, en los pasillos o en cualquier punto que no sean los contenedores, puede conllevar una multa económica. Si es vuestro primer año, debéis saber que durante los meses de octubre a marzo, entre las 10 de la noche y las 12 del mediodía, los suministros son un 55% más barato, también durante los meses de abril a septiembre, entre las 11 de la noche y la 1 del mediodía. Aunque la piscina ya esté cerrada, hay muchas otras actividades que podéis hacer: los lunes bilatanos, karaoke en el Frankfurt, el cine al aire libre, las cenas de bloque o las actividades de la vida. Y hasta aquí. El